Hola chicos y chicas, ¿y cómo están? Estamos jugando a los Hells por la segunda vez. Esta vez sí, más pero que nunca la verdad ¡Ay no manches! Güey, es que si lo digo, no güey, es que si lo digo. Ah güey, ¿qué pa? ¡Eh güey, ne, ne, ne, ne, Pero oye. Es que la verdad cuando grabo vi. Pero es que cuando. ¡Pinche saldo, güey! ¡Eh güey, me voy a la torre, pero esta torre no me merece! Esta torre caga. Esta está mejor, mira, esta, esta, esta es para los próximos yo, güey Esta torre es la mejor, güey Esta torre es la que me merece Mira, esta torre está más fácil A ver, vamos para acá en, Vamos para acá Listo Acá Listo, rápidamente, rápidamente ¡Pip! ¡Listo! Vamos, vamos para acá, cracks. ¡Ay! Pensé que iba a caerme. uf no se tuvo esa Bueno, ya. ¡Oh! Y me lo pasé de una! Me lo pasé de una, wey, Me lo pasé de una. De Aquí está eh, la plataforma para de una ya Vamos, vamos. Ver así, así. Claro, esto para los pros como yo, güey. Esto es todo para los pros como yo. Ustedes, aunque no piensen que yo soy noob un noobtuber, no Un noob aquí en este juego. Uf. He vuelto a YouTube. Muy, pero, muy, pero. Perdón por no haber subido muchos videos últimamente. Perdón por no haber subido videos últimamente. Es que. Eh, no he podido hacerlo, no he tenido tiempo Pero ya saben Es que... ¡Pero qué pasó ¡Nel, güey! ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? qué? Uy, no, no, no, no, no eh, Me acabo de... ¡Nel, eh, güey! ¿Pero porque... No, me olvidé de apagar la pinche musiquita, güey No, no me importa Hasta el video ya se hizo Oh, y me lo pasé como bravo saben, abajo está mi, en la descripción está mi perfil de Roblox, por si acaso quieren jugar conmigo, ustedes saben, todos quieren jugar conmigo, saben, Ay, bien chido. Uy, oh, me a caerme. No voy, no voy a caer en tu trampa. No voy a caer en las trampas de tu brogel. ver ver, espérate, ya me lo pasé. Ya está, ya está, ya está. esto está más que pasado, esto ya está pasadísimo, la verdad. Ya me lo pasé. No nah, el güeyton que está esperando su pinche plataforma. Bueno, hasta mientras eh Yo estaba, mirando. mi nivel mi, mi, mi, mi, <ríe> No, nah, bueno. Eh voy a estar subiendo otras cosas aparte de Tower of okay. pero lo que más podré subir ahora será Tower of Hell. Bueno, como le estaba diciendo, Bueno, como les estaba diciendo, estaré subiendo videos últimamente, ya que ya saben ustedes que no he subido videos Ya. Voy a subir Arsenal, ya que en Arsenal estoy mamadísimo, tengo un nivel más de 100, güey. Es que estoy bien, venga, prueba, güey. Si quieres más contenido, eh, eh, voy a subirlo después. Pero, güey, tengo una cosa que quiero subir, que se llama Freelag Nick Fucking. Este juego es nuevo y se está haciendo popular, güey. ¿Pero qué pasa Ay, güey, no me muero y... ah me voy a la noop. Esta torre está muy difícil. Ya, acá está. La noop, la noop. La noop, ya. Esperen un ratito, voy a adelantar esto porque si no el video se alarga. Bueno, chicos, acá estamos otra vez. Ya saben ustedes. ¿Ya tú sabes? No, güey, esto ya está dificilísimo. ¿Cómo carajo quiere no, no, por favor, por favor. Uf, uf, uf, me lo pasé a la primera, güey. Es, que es que yo soy un mega. Vamos a poner, la emo, no, güey, no puedo poner chica música, porque donde pongo música, YouTube, no, güey, ya estás, ya, ya te, te ponemos ahí una, una cosa de que, de que estás usando música que no es tuya. Es que, güey, no, no. Con YouTube no sé, eh, güey, ya me quiero pasar esta cosa. No, me importa, toma esa oca. güey. Así que a morir dije, amo Lil. Dice amo Lil. Ya, ahí está bien. No, güey, espera, no, no. Ya, ya, ya te cargo, ya cargo. Ah, <risa> <risa> vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. A toda velocidad todo el todos A toda velocidad todo el ¿Listo? Esto se pasa rápido, la verdad. esto está, la verdad, estas cosas... Están re fácil. Y yo ahorita uso chiclock De antes creo que no lo usaba, no me acuerdo. En mi video que subí hace mucho. No me acuerdo si lo usaba. Creo que ni lo usaba en ese tiempo. Por eso era no... ¡Correle! <risa> ¿No? Tres, dos, uno... ¡No, wey! ¿Qué? ¿Qué? Nee, ya no importa. ¿Saben bien Yo nunca me rendo. Vamos a seguir. Hay que ser positivos, ¿no? Ah, carajo, ah, carajo, eh, vamos, vamos, vamos. Estoy viendo cada dos minutos de que pasan porque si no, pues, después se me acaba el tiempo y voy a estar hablando como lo quito. Listo, listo, listo. Voy a tener que pausar ahorita mismo y hacer otra grabación para contar las dos. Así que espérenme. Y bueno, acá estamos en la otra parte porque ya saben que tengo que estar haciendo dos partes para poder grabar un solo pinche video. güey. Es que mis videos tienen que durar más de 10 minutos. Aquí voy a perderme como unos 10 minutos más y pasarme una pinche torre. Así me entonces como ¿cómo carajo consiguiste todo ese Ese die, ese, ese ya sabes. Plata. Sin ni si ni siquiera eres pro. Eh, bueno. Yo ya sabe que yo soy hacker, wey, Yo soy hacker. Mentira. Na. Ni que Roblox me vaya a banear por conseguir plata. Bueno ya. Esto la verdad es que se llama kill money o algo así creo. Deja ver. No me acuerdo bien con los efectos. No, no, de tienda. Tengo beneficios, le, No, yo le llamo monedas, monedas, porque ni siquiera sé cómo se llama esa cosa. Tiene nombres raros. Kill, F, algo así, no sé qué es. ¿sí? ¿Cómo se llama ese? En realidad, es esas monedas de todo lo hea. Pero yo no le llamo monedas, ¿eh? Mi primo le hizo otra manera. Dice Money Kill, algo así. No, no entiendo cómo le hice, pero le hizo otra manera, no le hice como yo. A ver. A ver, espera... Ya saben, ya saben. Esperar, esperar. ¡No, no, no, no, no! ¡Rápido, no. rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Uf! ¡Uf! Mamadísimo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uf! Pensé que me iba a matar. Esa cosa casi me toca. ¡Eh! ¡Córrele, córrele! ¡Uf! Pero como me lo pasé, bien pro, güey, bien pro Esta cosa si tú muerto, güey, esta cosa si tú muerto Uy, me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé ¿Qué pedo? Me pasé la torre, me pasé la torre ¿Y cuántos minutos pasaron? Dos minutos, pinche minutos Nel, nel, nel, nel ¿Qué? ¿Qué pedo? ya oficial me dice pro güey me hice pro por fin me dice pro wey. wey, qué pedo y nadie había llegado yo pensé que estaba por la mitad y es que estaba ya que no me he dado cuenta de en el esa cosa la, la, la, la raya esa cosa Uf, la verdad es que esto estuvo genial oye este que si subs, eh, voy a hacer un video de jugando The tower el de los 150 niveles aunque ya no ya no pusieron los los 150, ahora tiene solo como 19 Y eso está bien caca Me gustaba antes porque antes era más difícil y tiene más niveles, güey Pero esto tiene unos pinches 19 niveles Que parece una proto güey nada más Oh, me lo pasé Esto es lo que, esto es lo de Aquí hay un youtuber llamado Viper Que, a ver, vayan a suscribirse a su canal, güey Que está bueno este Y es, él hizo un, un truco así, Mira, Es un truco igualito al que acabo de hacer ne, güey, ya me caí bueno, ya. Hizo un truco así y se lo pasó rapidísimo Él se lo pasa rapidísimo en las torres Él puede contar como unos 10 minutos O unos minutos Y se la pasa, güey se la pasa Más rápido que yo y de... Bueno, y de mi primo que, que... Él también es pro y de él es pro pero en móvil Es que mi primo me ganó una vez él siendo móvil, güey Un móvil versus un PC, güey Un PC ¿Qué pedo? Bueno, si quiere más cosas de Roblox Tendrán que pedirme los comentarios. ¿facen ahí? Eh, los veo, los veo. Eh, de vez ahorita temporalmente va a ser de Roblox. ¿ok? No va a ser nada más. Porque no los puedo traer nada más hasta mientras. Pero después le voy a traer cosas más diferentes. Como el juego llamado Free like Fucking. Que este juego está bueno porque es de músico Pero ya saben, ahí que soy un poco noob. <risa> Oye, pero es que en este juego sí que soy un noob. Wey. Es que pierdo. Pierdo el instante. A veces que la. A veces que no, y a veces que sí, no manches Pero la mitad de las veces pierdo, güey que la mitad de las veces pierdo Bebé. Pum, pum, pum, pum, pum, Ay, no, wey. pensé que iba a pasármela rápido Pero bueno, hay que esperar que se acabe el tiempo Para poder guardar la otra torre Va a ser, va, ahorita mismo Ya tengo como tres torres que no me puedo pasar Esta es la tercera, que sí me lo puede pasar En anteriores me morí pero No, me morí ahí Voy a un video gastándome todas estas cosas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué pasa? Pues, güey. Me voy a comprar cada una de estas cosas para ver qué pasa No voy a poder comerme esto ya que O sea, yo soy pobre, güey, no tengo Robux Mi primo tiene Robux, pero no sé estoy... Yo le digo a veces que se compre un server De algo y no se quiere comprar eso Yo ahorita creo que se recarga Se sigue recargando Robux Dice que alguien le recarga, Uff yo la verdad digo que también me recargue pero no es que no me quiera sino que no tengo money ya saben ahí bueno si sí tengo pero no quiero dar <ríe> es que güey, es que estoy random güey. no quiero gastarme quién va a va a querer gastarse su money en, eh, en recargas hay otras personas que también conozco que también que tienen tarjetas para poder recargar y Todavía no voy a poder hacer eso hasta que reúna para lo que yo quiero, claro. Hasta cuando yo reúna para eso, ya voy a poder recargar Robux. Y también por ahí, ya saben, diamantes. Ya saben ahí, ya saben. <risa> no, ya. no, pensarán que voy a pasármela por allá. Como esa noob ahí. No, no, no, yo no me, yo no me la paso así, güey Yo no me la paso como un noob. Yo me la paso como todo un pro player no, güey, ¿qué? Yo pensé que había... Era... ¡No! wey pero créeme el pro, güey. Por créeme el pro, güey. Por créeme el pro. Ahorita mismo tengo el noob... Ah, ¿qué? Nel, güey, que todas las cosas que me pongo se les sale esta estas cosas. Nel, después voy a hacer un video de... Uf, ya se tocó bien el tiempo ya. Eh... Un video de este... Eh, de Adogni y de Arsenal. Así le fácil. No tengo mucho tiempo ahorita mismo. En mi contador de... No manches, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué troll ahí? ¿Qué tower ¿Qué torre más troll, güey? ¿Ni, se... ni me di cuenta en eso. Es que la verdad, las torres siempre sí deben de tener esas cosas. Bueno. Ya se me está comiendo un poco el tiempo. Después voy a seguir haciendo eso. Saben que, ahorita mismo... Eh, ya... No, güey. Es que no, no sé si despedirme desde ahora. Ya que tengo solo 6 minutos... 7 minutos. Ya, ya no tengo que despedir bueno chicos, espero que les haya gustado el video, ya las, Los una simple pinche torre que me pasé. Bueno, si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Eh, yo soy Mato Gameplay. Y. ¡Ay, carajo! Ups. Perdón. Ah carajo. Perdón. Si se vio, si se vi dos veces es mi pantalla de Roblox. Perdón pero se me salió esa cosa. Eh, bueno, ya. Yo me yo soy Mateo Gameplay y nos vemos en el siguiente video. Te dejo tu esto Yo soy Mateo Gameplay y nos vemos en el otro video. Chao. Subs. Uh, me lo pasé. bien voy a venirme cuando llegue arriba ya. Ahí es cuando termino el video, ok sí que llego, claro. Si no, tendré que despedirme así nomás. No, güey. Ya me despido, ya me despido. Ya quedan ocho minutos. Ya. Yo no. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse para más contenido así. Y si les gusta Tower, digan ahí abajo. Queremos más Tower y ya. Bueno. Adiós.